Azken un que Eta orain, urindarrak batu beharretu. Ela es el sindicato de todas las trabajadoras y trabajadores Emplegua, eta langilea konsilidatzea y da gure CPT Gustio Y defenderemos Que, que las primas, primas no, no se tocan. tocan Ela, bendizureti Para lograr un convenio nuevo Para defender el salario y mantener el empleo en el Ayuntamiento del Audio El, el próximo, próximo martes ¡Vota La torre en tarde este arteán hay... ¡Ostra El próximo martes ¡Vota